Y, pues, nada, ahora les quiero presentar a nuestro primer invitado, eh, que es Bajit Masroul. Bajit eh, nos va a hablar sobre Colibri. Colibri, la herramienta open source para el aprendizaje digital sin internet. Eh, es un querido amigo que, pues, lo conocemos desde las comunidades de Wikimedistas eh, acá en Ecuador. Eh, es un querido amigo de la organización, del OpenLab y de las comunidades también. Y bueno, él ahora se encuentra en Estados Unidos. Bienvenido. Bajit, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Es un gusto poder compartir con eh, OpenLab nuevamente. Es eh, una gran oportunidad para hablar un poquito de una cosa que a, a mí me, me fascina, digamos, y que es parte de lo que eh, yo quiero hacer como idea, que es promover la idea del conocimiento libre, accesible a todos. Y eso, por supuesto, es algo que yo vengo haciendo desde eh, Wikimedia de Ecuador, pero está tomando ahora otra forma y eh, pensé que sería interesante de compartir en, este, eh, en esta situación en que la humanidad se encuentra, con una pandemia encima y con un abordaje un poco forzado, digamos, a las TICs, las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es inevitable, Bajit. Eh, la cultura libre nos persigue, ¿no? De una manera u otra estamos eh, haciendo algo. <ríe> sí, bueno, Colibrí es una herramienta de software libre eh, que, bueno, accede a, nos permite acceder a bibliotecas y a recursos educativos abiertos, eh, entre otras cosas que ya nos va a contar, pero primero yo les voy a contar acerca de Bajit. Él es cofundador de Wikimedistas de Ecuador, es promotor de la educación abierta, de, de Open Education, trabaja actualmente en la Fundación Learning Equality, la cual desarrolla Colibri, esta herramienta que les, les estamos comentando, utilizada en más de 200 países y territorios. Bienvenido Bajid, el escenario es tuyo. Gracias nuevamente eh, y entonces buenas tardes o buenos días o cuando les toque ver la grabación. Eh, es un gusto para mí poder compartir con, eh, con todos. Eh, la presentación que eh, voy a hacer eh, se titula Colibri, la herramienta open source para el aprendizaje digital sin Internet. Y eh, paso entonces a, eh, digamos, rápidamente darle los puntos de contacto. Sé que mi nombre no siempre es muy intuitivo, así que lo tienen ahí deletreado en pantalla. En Twitter me pueden encontrar como arroba bajideme, estoy a su disposición, también dejo mi correo ahí. Y eh, la presentación está disponible para eh, poder verla en bit.ly barra presentación colibri. Entonces está a su disposición para que la puedan ver y puedan acceder a ella desde, desde este momento mismo. Entonces, eh, como mencionó Francisco, yo estoy, eh, me encuentro trabajando para la Fundación Learning Equality, que es la que desarrolla la herramienta Colibri de la que vamos a hablar. Pero quiero aclarar acá que mi, eh, esta presentación no es una presentación oficial. No estoy representando a la Fundación en, en esta presentación. Tan solo me estoy, eh, digamos, eh, podemos decir, dando el gusto. Eh, tengo el privilegio de poder compartir algo que yo creo que es muy eh, relevante para la discusión de cómo hacemos educación en un contexto de pandemia y más allá. Entonces, eh, mi, mi participación en el evento tiene que ver con mi entusiasmo por las eh, tecnologías abiertas, por el conocimiento abierto y la educación abierta. y Por lo tanto, no voy a representar a la Fundación en esta presentación, tan solo voy a dar mis perspectivas personales y mi comprensión personal de la pertinencia de esto para eh, Ecuador y para el, el 2021 y Ecuador y más allá y el 2021 más allá. Entonces, eh, entro en eh, la presentación eh, y eh, entro haciendo clic en las partes que corresponden, un segundito... Perfecto. Entonces, la presentación se titula eh, Colibri, la herramienta open source para el aprendizaje digital sin internet. Y eh, creo que el, en el título mismo hay algunas aclaraciones que vale la pena hacer. Eh, primero, Colibri es una herramienta de software y voy a hablar un poquito más en detalle de las bondades que tiene. Pero eh, desde el inicio, desde su creación, fue concebida como una herramienta de software libre. Entonces, eh, creo que todos los que estamos participando en el evento Probablemente entendemos que software libre es diferente de software gratis. Software libre quiere decir que el código, que eh, el, todo lo que es la programación que se ha llevado a cabo para elaborar la herramienta, está disponible y es revisable por todos. Eso significa que todas las personas que tengan la curiosidad pueden revisar cómo está creado el código y verificar paso a paso qué es lo que hace el software y eso nos da una posibilidad de transparencia y de auditoría de cómo funciona el software, lo que es muy distinto de trabajar con software del cual uno desconoce el origen y desconoce los fines reales. Entonces, con Colibri tenemos la posibilidad de trabajar en un ambiente que es open source completamente. Y esa herramienta fue pensada desde su inicio para el aprendizaje digital. Entonces, eh, acá estoy distinguiendo, haciendo una distinción entre aprendizaje en línea versus aprendizaje digital. Eh, para los que tenemos un poco más de canas en, en, en la conversación eh, digital, nos referimos al multimedia, la posibilidad de acceder a videos, a textos que estén en formato digital, llámese PDF, publicación EPUB. Otros textos que no necesariamente tienen un soporte en papel, sino que ya son, se pueden representar en una pantalla de un, un dispositivo electrónico. Y, por último, eh, la presentación también, o el título de la presentación, alude al hecho de que nuestra herramienta funciona eh, sin Internet. Entonces, Colibri es una herramienta que se puede utilizar en lugares remotos, en lugares rurales, donde no hay conexión fija a Internet, ni tampoco hay necesidad de conexión a eh, redes celulares para poder trabajar con toda la herramienta Colibri. Y eso nos permite, entonces, eh, nos va a dar varias bondades que quiero presentar a, a continuación. Entonces, eh, pensé que podría ser interesante eh, hablar un poquito de la mirada hacia el hardware, cómo trabajan los equipos, pero por favor, todos los docentes, educadores que están eh, mirando esta presentación, no se vayan. Voy a volver al aspecto pedagógico enseguida, pero, eh, en, digamos, en mi experiencia eh, la, hablar solamente del aspecto pedagógico sin hablar de los equipos y cómo hacemos que la, las cosas funcionen a veces puede parecer un poco abstracto. Entonces, eh, pensé que sería interesante partir desde cómo trabajamos con los equipos y luego podemos integrar la, la mirada pedagógica y quiero aclarar de que la mirada pedagógica es lo primero a los ojos de... Eh, de los fundadores, los creadores de eh, la herramienta Colibri. Y el hardware, como van a ver, es muy flexible, muy adaptable y, eh, digamos, es una consideración secundaria. Pero para poder imaginarnos cómo trabajar con los equipos, me parece que es una perspectiva interesante incluir ese aspecto. Y eh, vale la pena mencionar que la Fundación Learning Equality es una fundación sin fines de lucro, es, eh, funciona desde Estados Unidos, pero, como bien mencionaba Francisco, la, nuestra herramienta de software está eh, siendo utilizada en más de 200 países y, y territorios por todo el planeta realmente y ha demostrado ser muy eficaz en, en esos diferentes ambientes. Entonces, ¿cómo podemos implementar eh, esta herramienta para fa favorizar ese aprendizaje digital que se beneficie del multimedia, que se beneficie de acceder a textos que están digitales, digitalizados? acceder a videos, acceder a audios y con restricciones de hardware muy bajas. Entonces, eh, acá hay algunos escenarios típicos de uso. Uno que probablemente todos los docentes a esta altura conocen es el famoso laboratorio de computación fija. Ese laboratorio es una aula dedicada en el colegio. Es algo que en Sudamérica se ha venido implementando desde los años eh, 90, los años 2000 y ha tenido un éxito limitado. Y eh, bien sabemos los que estuvimos en las primeras olas de, de implementaciones que eh, muchas veces los laboratorios han sido eh, clausurados, protegidos con candados, cadenas, rejas y, y todo lo demás. Y ha sido muy difícil y eh, poco exitosa o ha tenido un, un éxito limitado el tema de implementar eh, estos, estos equipamientos a pesar de inversiones significativas. Y entre las limitaciones tenemos el problema de, si no hay acceso a internet, ¿qué hacemos? Si no hay eh, posibilidad de acceder a contenidos educativos, ¿qué van a hacer los alumnos con estos equipos? Entonces, ha habido algunas preguntas sobre eso. Entonces, voy a adentrarme un poquito sobre qué significa un laboratorio de computación fijo dentro del, del ámbito del trabajo de Colibri. Después, eh, otros modelos tienen que ver con servidores itinerantes que se conectan a tabletas, voy a hablar un poquito más adelante de eso la posibilidad de trabajar en mod modalidades mezcladas donde combinamos eh, un poco de online con eh, bastante trabajo offline para a, ambientes que ya tienen a lo mejor una conexión celular 3G o 4G y entonces que, cómo podemos eh, trabajar con eso. Y eh, otra modalidad de implementación a nivel de hardware eh, ha sido la posibilidad de que algunas proveedoras de, eh, de conexión a Internet celulares han permitido el uso de nuestra herramienta sin costo para los estudiantes. Entonces, es un acceso preferencial hacia eh, nuestra herramienta y para que los estudiantes no tengan un costo al acceder a las funcionalidades que ofrecemos. Entonces, hablemos un poquito del laboratorio de computación y co qué significa para nosotros eh, en Learning Equality. Entonces, eh, esta disposición ustedes la conocen, una computadora, eh, digamos, común y corriente para Colibri es suficiente. Una computadora que tenga sus 3, 4 añitos va a correr muy bien, incluso más. Y eh, eso es para el servidor. Entonces, puede ser una laptop vieja que esté funcionando, que tenga algo de, de disco duro. Eh, y cuando digo algo, no me refiero a un terabyte siquiera, pero eh, depende de cómo se quiera utilizar la, la herramienta. Y luego los otros dispositivos pueden ser computadoras recicladas de muy baja capacidad que se van a conectar a través de un browser a esa computadora servidora. Entonces, es una computadora, un equipo que es muy eh, sencillo de, en cuanto a sus características, el equipo servidor, que se conectan a una serie de otros equipos a nivel cliente y que van a exclusivamente requerir del browser para acceder a los contenidos que está en ese servidor local. Y repito, no necesitamos Internet con el Wi-Fi que hay dentro de esa aula o de dentro de esa escuela. Tenemos suficiente para poder compartir los contenidos y realizar una cantidad de actividades educativas que voy a mencionar más adelante. Entonces, ese es un esquema de laboratorio de computación. Aquí hay algunas fotos de muestra de África, de India, eh, de Centroamérica, si no me equivoco y pueden ver a los alumnos trabajando con tablets, tablets también de eh, cada vez más bajo costo, cada vez más accesibles, y puede ser que sean tablets eh, personales de los estudiantes, o tablets que la escuela adquiere y presta a los alumnos en forma temporaria, o de más largo plazo, como ha sido también el contexto en, en algunas partes frente a la pandemia, eh, proveemos de tablets, para, o el, el, el, el sistema educativo provee de tablets, y entonces Colibri permite trabajar en modalidad fuera de línea a eh, los estudiantes con esas tablets. Otra modalidad que hemos visto que se ha implementado, eh, y estoy pensando en un ejemplo más concreto en, en Sudáfrica, pero hay fotos acá de la India también, donde eh, se implementa un tipo de baúl, una, una caja, donde se ponen los dispositivos y ese baúl es móvil. Entonces puedo desplazarme con todos los equipos, incluso dispongo de baterías y formas de recargar, o puedo llevar el baúl a conectarse, a enchufarse a alguna parte para poder recargar los dispositivos, y de esa manera eh, hacemos disponible eh, los equipos y sin necesidad de batería donde se encuentren en el campo para poder utilizarlos. y Otro ejemplo de, de innovación tecnológica viene de Mali, de África del Norte, eh, África Sahariana, de hecho. Y eh, hay un equipo de eh, universitarios de la Universidad del Sahel, eh, desarrollaron esta cajita que tienen en, en primera plana, ven que encima tiene un panel solar y dentro de la caja tenemos un Raspberry Pi, una herramienta de cómputo, una computadora realmente de eh, 50 a 100 dólares. Y eh, tenemos junto a eso una batería, el panel solar, el software Colibri. Y ellos han pensado que la solución sea más una herramienta para el aprendizaje comunitario. Entonces, quieren repartir en lugares estratégicos dentro de los barrios estos dispositivos que tienen cierto alcance de, de red Wi-Fi y eh, que la gente se pueda conectar a través de su smartphone o de algún dispositivo electrónico con Wi-Fi y ahí poder hacer entonces eh, ya sea repartir lecciones para el aprendizaje o acceder a la biblioteca de contenidos para poder navegar libremente. Entonces, eso es un, un ejemplo y su iniciativa la llaman Calandón Calandbox. Entonces, otro ejemplo de implementación de hardware y con hardware muy liviano. Entonces, estamos diciendo que el Raspberry Pi es una computadora completa, que eh, incluso tiene salida HDMI para, la, para enchufarlo a una tele eh, y de muy bajo costo, inferior a, a 100 dólares, que puede ser utilizada como servidor para eh, probablemente 20 a, a 20 tantas conexiones simultáneas incluso. Y otro modelo que vimos aparecer, y ahora sí estamos hablando eh, directamente de la, de la situación de la pandemia, es eh, el tema de que el docente eh, puede ser la persona que tenga disponible una laptop, una, una computadora, y eh, que pueda desplazarse hacia los estudiantes. Como estuvimos en las situaciones donde no podíamos salir de las casas, entonces, eh, hemos visto des, eh, el aprovechamiento de Colibri como la herramienta que el profesor puede utilizar. Entonces, eh, estamos hablando de que en la escuela probablemente hay algún tipo de conexión, pero eh, el docente se puede desplazar fuera de la escuela con su eh, laptop y puede ir a visitar los estudiantes y conectarse con las tablets a través de una red Wi-Fi local donde se conecta esa laptop con esa tablet, y se pueden entonces intercambiar datos. Y más adelante voy a presentar qué tipo de datos. Pero, básicamente, el profesor puede asignar lecciones. Las lecciones pueden eh, constituirse de, de videos, de lecturas, de audios, de ejercicios prácticos, para que el estudiante luego las pueda ver. Y, entonces, eso lo puede ir haciendo casa por casa, en un ambiente rural, por ejemplo. Eh, hemos visto ese tipo de aplicaciones. Y ahí entonces el profesor eh, responde a la situación de, de pandemia. Obviamente no es la situación que ninguno de nosotros desea, pero es eh, una forma de responder a la, a la pandemia precisamente. Asegurar de que el profesor, al recorrer eh, las casas del, del barrio, puede establecer esa conexión entre un, el, su laptop y la tablet del estudiante y de esa manera se sincronizan datos eh, de parte y parte. Entonces, eso es otro modelo de implementación que eh, hemos visto a, a base de Colibri. Y entonces, eh, ahora hablemos un poquito más de la perspectiva eh, educativa. ¿Qué vamos a hacer con Colibri como herramienta de educación y como herramienta pedagógica? Entonces, eh, tenemos varios componentes que quiero mencionar para que eh, queden claros. Eh, la primera herramienta se llama Colibri Studio, eh, en nuestro ecosistema Colibri. Y eh, Colibri Studio es una herramienta que está pensada para poder crear colecciones específicas de recursos educativos que se van a utilizar ya sea dentro de una escuela, dentro de un aula o dentro de un sistema educativo completo. Entonces, el sistema educativo puede ser que sea una organización que disponga o trabaje con una red de escuelas o podría ser un sistema educativo nacional, incluso hemos visto eh, varios... Eh, eh, va, varios sistemas escolares en, en diferentes países de África, Asia incluso en Latinoamérica que eh, se preocupan de ver cuál es el currículo nacional y ese currículo nacional traducirlo en una cantidad de recursos y esos recursos entonces eh, ya están pensados para ser utilizados digitalmente y la actividad entonces consiste en decir, bueno, para primer grado, para matemáticas de primer grado eh, ¿qué, ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos una lección sobre eh, cómo sumar y restar? ¿O necesitamos una serie de lecciones sobre eh, multiplicaciones y divisiones para segundo y tercer grado, me invento? Entonces, eh, ¿cómo hacemos todo ese trabajo de alinear el currículo y presentarlo en eh, lo que va a ser una serie de carpetas que van a poder utilizar los docentes los estudiantes y los administradores del sistema educativo. Entonces, esa primera herramienta se llama Colibri Studio y esta sí está pensada para ser utilizada en línea. Es la única que está realmente pensada para ser utilizada en línea. Luego de eso, entonces, vamos a Colibri en sí, que es la herramienta ya para uso en, en aula y en la relación docente-alumno. Y eh, ahí tenemos dos aspectos. El primer aspecto es una biblioteca de contenidos y entonces Dentro de esa escuela, dentro del trabajo del docente o dentro del trabajo de un ministerio de educación, según sea el caso, se ha dispuesto en Colibri cierta biblioteca de contenidos, una colección de recursos educativos que eh, se juzgan adecuados para el, el uso en el ámbito escolar. Y luego, entonces, hay otro aspecto que complementa la biblioteca de contenidos, que es la, el sistema de gestión de los aprendizajes. En inglés, el Learning Management System, el LMS, que es donde el docente puede eh, crear grupos de alumnos, puede hacer educación personalizada, crear eh, grupos de alumnos eh, específicos que puedan compartir ciertas necesidades particulares y les asigna a ellos los recursos educativos de la biblioteca. Entonces, ese proceso lo llamamos crear lecciones, ya sea que, eh, ya como dijimos, son lecciones multimedias que pueden incluir ejercicios prácticos que los alumnos tengan que resolver. Y entonces, ahí estamos haciendo la gestión de los aprendizajes. El docente decide a quién va a dar, si es a todo su curso o a ciertos grupos dentro de su curso, eh, diferentes recursos educativos para que sus alumnos los lean y eh, puedan entonces beneficiarse del de aprendizaje en contacto con los contenidos educativos. Y eh, el punto que cierra eh, el ecosistema eh, Colibri es eh, poder generar data para poder comprender cuáles son los comportamientos de los estudiantes, ya sea a nivel de curso, ya sea a nivel de la escuela, de la red de escuelas o de eh, un sistema educativo nacional, estamos trabajando para llegar, eh, poder llegar a implementar eso. Obviamente, como eh, estamos trabajando en un ámbito que es completamente fuera de línea en cuanto a lo que se refiere a Colibri, la, la recabida de datos es un proceso que tiene cierta complejidad y estamos todavía experimentando para ver cómo poder hacer eso sin una conexión a internet que sea constante. Entonces, el desafío es poder recabar los datos y ofrecer visualización de los datos. Eh, con eh, escasa o nula eh, conexión a internet. Entonces, es un poco el, el ecosistema y entonces hablemos un poco más en, en detalle de los procesos eh, que se realizan dentro de Colibri. Entonces, el primer proceso es la creación de, eh, en Colibri Studio, de la eh, colección de recursos educativos que vamos a organizar a modo de currículo. Entonces, eh, como ustedes pueden ver en pantalla, esto es un, un ejemplo eh, que eh, podría ser de matemáticas. Y podemos aprovechar de recursos que el Ministerio de Educación ponga a disposición o otros recursos que estén disponibles, ya sea Khan Academy, eh, ya sean materiales que estén dispuestos por otras colecciones de recursos educativos abiertos. Estos los ordenamos para facilitar la búsqueda de los docentes en, en sus aulas. Y eso nos permite, entonces, que los docentes fácilmente tengan acceso a eh, los recursos que necesitan de una manera lo más ordenada y práctica posible. Entonces, eso es eh, lo que se hace en la herramienta en línea que, como les mencioné, se llama eh, Colibri Studio. El proceso siguiente es eh, ver qué es lo que hay de disponible en la biblioteca de contenidos. Entonces, esa colección, eh, tenemos una, una oferta que nosotros ya tenemos, eh, digitalizado y ordenado, que es nuestra biblioteca de contenidos de Colibri, Y eh, dentro de esa biblioteca de contenidos, ustedes ven que hay eh, contenidos en varios idiomas. Eh, creo que ya pasamos los 100 idiomas materiales en más de 100 idiomas distintos. Y tenemos eh, dentro de eso el, una biblioteca de, dedicada en español. Al final de la presentación van a poder encontrar el, el enlace para verla. Y eh, entonces se puede crear una colección de esos contenidos que sea la colección que con consideramos que la escuela o el aula necesita tener a su disposición. Y simplemente entonces vamos a escoger lo que nosotros llamamos eh, un canal, escogemos los canales que nos son pertinentes, por ejemplo, eh, digamos que Khan Academy lo consideramos pertinente, y eh, ese canal lo incluimos a la biblioteca de nuestra unidad educativa o del aula en la que vamos a trabajar. Y vamos, entonces, aprovechando esos contenidos que están disponibles, aparte de los contenidos que nosotros queramos subir a la biblioteca de contenidos que va a ser privada de eh, la escuela también. El aspecto siguiente es cómo vamos a poder distribuir esos materiales. Entonces, eh, les mencioné hasta acá que todo esto funciona eh, sin conexión a Internet. Lo único que necesitamos es hacer la primera descarga de los materiales eh, con Internet. Entonces, si estamos en una zona rural, probablemente vayamos a eh, algún lugar que tenga conexión a Internet en, eh, en la ciudad más cercana. Hacemos una vez la descarga de los materiales. Y luego podemos repartirlos, compartirlos, eh, ya sea eh, mediante Wi-Fi, ya sea mediante una llave USB. Podemos copiar todo Colibri dentro de la memoria USB y compartirla entre computadoras de esa manera. O simplemente dentro de la red Wi-Fi local, sin acceso a Internet, podemos compartir los contenidos a modo de servidor. Entonces, todas esas posibilidades existen y por lo tanto necesitamos hacer una única vez la descarga hacia un dispositivo y luego todo eso lo podemos compartir a nivel local donde nos encontremos sin conexión a internet. Y entonces, eh, al poner esa biblioteca en manos de nuestros estudiantes, lo que también permitimos es que haya un aprendizaje que sea más autónomo. O sea, el estudiante ya puede indagar por toda la biblioteca de contenidos que ponemos a su disposición y revisar qué es lo que está ocurriendo ahí, qué es lo que hay de disponible y, aparte de las lecciones que el docente le, le plantea al estudiante, el estudiante también es libre de eh, poder navegar a través de la biblioteca y, por lo tanto, seguir aprendiendo eh, lo que le parezca interesante de aprender. Entonces, eso eh, nos aumenta las posibilidades de aprendizaje y, ciertamente, eh, Colibri fue pensado inicialmente para un rol de un docente activo, un docente que asigna materiales a sus estudiantes pero eh, frente a la pandemia y la falta de conectividad, hemos visto también de que eh, la posibilidad de explorar libremente la biblioteca para los estudiantes es una gran ventaja y es una necesidad mundial, básicamente. En todo el mundo, eh, eh, digamos, poder disp disponer de contenidos educativos sin necesidad de internet se ha vuelto una, una necesidad. Entonces, la pregunta que hace el docente, y eh, seguramente eh, están impacientes los educadores por, eh, por plantear la pregunta, es, bueno, pero si yo le asigno a mi estudiante o mi curso que vea un video o que lea un material, ¿cómo obtengo yo retroalimentación de lo que está haciendo el alumno? Entonces, eh, lo interesante es que sin necesidad de internet, a medida que el estudiante manipula los contenidos eh, dentro de Colibri, lo que va a ocurrir es que el estudiante es, eh, está generando data sobre cuánto tiempo está viendo un material, cuánto, eh, digamos, cuántas preguntas de los ejercicios que el profesor le asignó están, está contestada correctamente o no, y por lo tanto el profesor accede a ver informes sobre las actividades que realizan sus estudiantes. Y eh, eso entonces nos eh, facilita una visión global y una visión particular, porque podemos ver, eh, como están viendo en pantalla, un informe sobre una actividad en particular, sobre una lección o sobre un ejercicio. O podemos hacer búsquedas por estudiante para ver cómo le fue a Juan, cómo le fue a Pedro, cómo le fue a María en las actividades educativas que le, les estaban asignadas. Entonces, De esa manera, a través de la red Wi-Fi, sin necesidad de Internet, hay una retroalimentación. Y eh, como ustedes vieron, puede ser que haya un profesor itinerante que vaya a hacer los intercambios de datos a través del, del pueblo donde se encuentra. O eh, puede ser que eh, los alumnos se acerquen a la escuela y eh, sin necesidad de una presencialidad, digamos, estar frente, frente a frente con el docente, al conectarse con la red Wi-Fi, incluso sin entrar al aula, eh, los estudiantes ya pueden hacer el traspaso de datos, eh, mandar los datos de qué actividades realizaron y recibir nuevas asignaciones de, eh, de las lecciones que el profesor ha preparado. Entonces, eh, veo una pregunta de manera sencilla, ¿cómo funciona sin Internet? Entonces, sin Internet lo que tenemos es eh, una laptop, una computadora que tenga Wi-Fi, esa computadora puede eh, conectarse con otra computadora o tablet a través de una red Wi-Fi local sin Internet y, por lo tanto, se están pasando datos de la una a la otra. Espero que... Eso conteste la, la pregunta que tenemos. Y entonces, eh, ¿para qué vamos a poder utilizar esa plataforma CoLibri? Eh, obviamente, el enfoque desde el inicio ha sido el aprendizaje escolar. Hablemos de eh, educación básica, educación secundaria. Eh, post -secundaria también es una opción y les mencioné el caso de la Universidad de Sahel. Ellos ya están pasando las materias de la universidad a eh, CoLibri para poder distribuirlas a sus alumnos a través de memorias USB. Eh, podemos hacer procesos de formación docente. Entonces, eh, sobre la misma plataforma, podemos eh, también entregar contenidos dirigidos exclusivamente a los docentes para que estos se beneficien de actualizaciones y eh, puedan realizar innovaciones. Y tenemos también la posibilidad de hacer desarrollo comunitario. Entonces, eh, organizaciones como el ACNUR, como eh, la ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, eh, organizaciones como ONU Mujeres eh, y otras, están utilizando eh, la plataforma Colibri para poder hacer actividades de desarrollo comunitario. Entonces, ya sean actividades cuyas eh, beneficiarias son mujeres que eh, están perfeccionándose como eh, emprendedoras, por ejemplo, tenemos una serie de materiales sobre eso, o hacer programas que sean. Eh, digamos, eh, para escolares o de continuación de la, de la educación más allá de la secundaria. Entonces, eh, estos son a, algunos eh, ejemplos de tipos de uso que podemos darle a Colibri más allá de la escuela. Podemos pensar en formación docentes o desarrollo comunitario adicionalmente. Y todo con los mismos equipos de muy bajo costo o reciclados, como decía. Entonces, eh, si necesitan más información, les invito a crear su cuenta en estudio, la herramienta para poder hacer alineación eh, curricular. Eh, es, esto lo pueden ver ahí. Pueden descargar Colibri también y hacer algunas pruebas. Eso es para eh, las personas que tienen más eh, interés en los aspectos tecnológicos. Les invito a visitar eh, la biblioteca de recursos en español que ya tenemos disponible. Y eh, tenemos un foro comunitario también donde se pueden hacer preguntas. Entonces, en cuanto a iniciativas para incluir lenguas indígenas, que aparece la pregunta, eh, Colibri trabaja, ya mencioné, en más de 100 idiomas, en, eh, tenemos materiales educativos eh, especialmente en África que han sido desarrollados como libros de, para niños, que están también en una cantidad de idiomas que no me sé en este momento, pero muchos, y eh, tenemos en Perú, eh, para dar un ejemplo más pertinente al Ecuador, eh, una iniciativa de un grupo de educadores que están traduciendo la interfaz al, que, al quichua. Entonces, eh, una vez que, eh, digamos, independiente de que uno quiera utilizar la herramienta en quichua o en español, la herramienta está completamente disponible en español, eh, es importante que sepan de que los materiales que subimos a la plataforma Studio, si tengo PDFs, si tengo videos, si tengo audios, esos se pueden subir en cualquier idioma. Por lo tanto, si eh, hay materiales preparados en eh, el idioma que sea, podemos subirlos a la plataforma y utilizarlos con nuestros alumnos. Y si eh, los uh, subimos con eh, las licencias adecuadas, en particular eh, en, eh, con licencias de tipo Creative Commons. Entonces, eh, podemos permitir que otros se beneficien de los trabajos que estemos haciendo. Así que con eso eh, creo que estoy a tiempo para eh, concluir la, la presentación. Tal vez, eh, si alguien tuviera interés por eh, contactarme, vuelvo a, a mostrar los puntos de contacto arroba bajideme en twitter o bajideme arroba gmail y esta presentación reitero está disponible en bitly barra presentación colibrí y tal vez hay tiempo para algunas preguntas adicionales si las hay o alguna necesidad de aclaración Sí, muy bien. Muchas gracias, Bají. Muy interesante. Nos quedan 15 minutos, eh, un poco más, para ir respondiendo preguntas que puedan surgir. Eh, vemos acá, tenemos eh, saludos de México, de Colombia, Venezuela, Yarucuy, eh, creo que es Venezuela, ¿no? Sí. Eh, de Mexicali, la Baja California, de Ecuador, de Cayambe. Eh, bueno, hay, hay algunos saludos. Um, y. Veamos si hay más preguntas. Eh, de momento, no, dice, me gustaría solicitar que nos pudieran eh, platicar de los retos en la implementación y desarrollo de este tipo de iniciativas educativas utilizando Colibri. Un saludo y muchas gracias. Esto nos dice Carlos Cervantes y yo le adiciono algo más um, eh, a esta pregunta. Bueno, sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Eh, porque está pensado Colibri para para que no, bueno, para que trabaje de manera offline, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora, pues, nos ha tocado necesariamente estar conectados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de los retos eh, eh, que han habido, bueno, ahora, sobre todo en el contexto de pandemia, eh, desafíos eh, para eh, trabajar con Colibri Sí, entonces, eh, un desafío al que todavía muchos docentes eh, están esforzándose por responder es el tema de eh, qué tanto les puede servir a los docentes utilizar tecnología y qué ventajas va a tener eso frente al tradicional eh, lápiz y papel, ¿no? Entonces, eh, ese es un, un desafío que eh, ciertamente digamos, los docentes se tienen que plantear. Yo creo que los docentes mismos, eh, los y las docentes al ver a sus hijos e hijas utilizando tecnología eh, tal vez se están preguntando cada vez más eh, ¿será que hay algo, la educación puede mejorar en algo, hay algún beneficio que la tecnología nos dé que eh, la plataforma tecnológica anterior, el papel y lápiz, no nos haya dado. Y eh, Entonces, y me parece que eh, un desafío central es que tanto los docentes ven la necesidad o utilidad de eh, integrar nuevas tecnologías, las, las TICs en particular, eh, al proceso educativo. Entonces, eso es un, un reto. Un segundo reto es que todavía hay un tema de costo. Entonces, aunque estemos utilizando computadoras recicladas de eh, muy bajo costo, aunque estemos utilizando tablets, que también, digamos, son un precio cada vez eh, más razonable, eh, o, o, o smartphones, digamos, Android de, de alguna versión, eh, todavía hay un tema de costo que no está resuelto. Y, eh, entonces, en muchos casos estamos... Todavía con la situación de que alguna ONG, alguna fundación o, en algunos casos, ministerios de educación despliegan los dispositivos, pero eh, tenemos un problema de capacitación frente a los dispositivos. Entonces, tenemos el tema de costo y el tema de capacitación y soporte. Entonces, eh, esos son temas que Colibri en sí no resuelve. Puede resolverlos en cierta medida porque podemos integrar un curso sobre cómo utilizar esta tablet, cómo utilizar esta computadora, pero, eh, esos son, son desafíos que hay que hacer y para un programa de envergadura, entonces, eh, probablemente necesitaríamos hacer eh, un trabajo a, a nivel ya de ministerio, de provincia, sobre una decisión de optar por la tecnología como una herramienta de soporte para los aprendizajes, ¿no? Y que por ahí va sí, definitivamente sistemas. todos estos proyectos que, donde la tecnología está involucrada, como soporte para, para los procesos de aprendizaje, pues, necesariamente requieren eh, de, de concientización y de, y de capacitación ¿no? a los docentes eh, para poder sacar el potencial a estas tecnologías. No basta con, o sea, como plug and play, conecta y ya está y funciona. No, hay un proceso por detrás eh, eh, que suele ser mucho más intenso <risa> eh, que lo que viene después. Eh, viene, eh, María Cristina Martínez pregunta, ¿cómo se han adaptado los docentes a la herramienta o qué estrategias han usado como colibrí para que sea más sencillo para el empoderamiento docente con las herramientas? Entonces, eh, algunos se acordarán de, eh, el proyecto OLPC, One Laptop per Child, eh, donde el visionario que estaba eh, lanzando la idea eh, incluso llegó a decir de que Tiremos cajas desde helicópteros, cajas de computadoras, y solito aprenderán a utilizarlas los alumnos y los, y los docentes. Eh, eso claramente no es un modelo exitoso. Entonces, eh, digamos, la, la iniciativa LPC ha desaparecido, si no es totalmente en gran medida hasta donde yo sé. Entonces, más bien, eh, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo aseguramos procesos de capacitación donde los docentes se involucren en eh, el proceso de aprender a manejar la herramienta y puedan definir entonces cuáles son sus objetivos educativos frente a la, a, a la herramienta. Y, eh, digamos, en términos sencillos, es un poco como si eh, entregamos, entregásemos una biblioteca al colegio y le decimos al docente, mira, ahí está la biblioteca y eh, ve tú qué le haces. Pero eh, sabemos que si le, nos tomamos unos cuantos minutos para explicarle, mira, este libro presenta estos temas, este otro maneja estos temas. Entonces, si entramos a en un proceso de conversación y de involucramiento de los eh, educadores eh, más a fondo que tan solo decir, mira, ahí está, hazte este cargo, eh, creemos que la, el establecimiento de esos lazos entre el docente y la herramienta le va a permitir comprender mejor cuál es el, el impacto que puede tener. Pero sí, innegablemente hay un proceso de eh, capacitación que eh, es el mismo que tuvimos con los libros a final de cuentas. O sea, tuvimos que aprender a utilizar libros a lo largo de 10, 20, 30 años de nuestra vida. Y ahora la oportunidad es aprender a utilizar una nueva herramienta que nos va a permitir hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Sí, así es. Uh, tenemos una pregunta más de Verónica Morales. Dice, Colibri, ¿puede usarse eh, desde un celular? Lo habías mencionado desde una tablet también. Eh, y ella pregunta si la visualización del software es similar a la de un computador o una tablet. Eh, bueno, de hecho, el software es eh, responsivo. Entonces, sí permite adecuarse a los tipos de, de pantalla. Y, eh, digamos, sí, de, digamos, no recomendamos el uso de smartphone para por un tema de tamaño de la pantalla simplemente. Eh, se puede utilizar ciertamente y hay gente que lo, que lo hace. Pero eh, especialmente si vas a leer un PDF, creo que hasta yo que soy digamos fanático de leer textos digitales, leer un libro en un teléfono es algo que a mí personalmente no, no, no me va. Pero capaz que los alumnos que ya nacieron dentro de esto les parece lo más natural del mundo. Eh, yo recomendaría no bajar de una tablet por un tema de visualización personalmente. A no ser que seas millennial Sí, digamos, eh, si sí funciona, pero sí. hay que probar con los alumnos, ¿no? No, definitivamente, para mí, a mí me resulta también molestoso trabajar eh, eh, cosas para leer desde el celular. Sí, sí siempre pero prefiero. ver videos en el celular, en cambio, yo estoy súper acostumbrado, no tengo ni ningún eso. problema. Yo ni eso. Um, un, un poquito, un poquito para, eh, porque tenemos todavía unos minutitos, como para eh, aclarar cómo funciona, de, de tratar de, de, de bajar el, el lenguaje para, para que todo el mundo lo pueda comprender. Yo también un poquito eh, me marié. Este, hay un servidor, ¿cierto? Eh, es el estudio. Eh, sí. Estudio es la única herramienta que está en línea, conectada, porque ahí es donde vamos a subir los materiales y seleccionar los, los materiales. Y ahí va la pregunta. Ese, ese servidor, el estudio, es, ¿es un servidor global que está, que, sobre el que nos, se conectan todos? Eh, ¿O yo puedo montarme como instituto, como institución, eh, como entidad educativa, el propio servidor eh, y no recurrir al, al servidor global? Entiendo que hay un servidor global al que todo el mundo se conecta. ¿Cómo es? es empecemos por ahí. Sí. Entonces, efectivamente, Estudio eh, es un servidor global en el que todo el mundo, digamos, se conecta y sube sus materiales educativos para poder generar desde ahí el paquete que se va a descargar para ser, utiliza, eh, para ser utilizado a nivel local. Estamos actualmente trabajando en permitir también una versión de esto que se utilice solamente a versión eh, local, pero eh, el, el diseño que se propuso inicialmente era eh, trabajar con un servidor global para la subida de materiales. Eh, a futuro, eh, no, no tengo una fecha para eso, pero se va a poder, y hemos visto la necesidad de eh, permitir servidores locales donde se suban materiales, mm -hmm. pero eso todavía no, digamos, es un desarrollo por hacer. Claro, y luego que se federen los servidores, y bueno, ya empezamos a volar. Sí. Eh, y la, luego los otros componentes, el LMS, el LMS, eh, para hacer el, el seguimiento ya del proceso educativo en sí, eh, las estadísticas y demás. Eso puede correr eh, en la tablet o en la PC eh, ya en, en el estudiante, digamos. ¿no? Totalmente. Entonces, Entonces es... pro, eh, esa generación de data que estaba mostrando, donde vemos que el estudiante hizo los ejercicios, vio el video, leyó el texto, todo eso es a nivel local entre el dispositivo del estudiante y... Y el servidorcito local, llámese una laptop, llámese un Raspberry Pi que hay dentro de la escuela o que el docente maneja personalmente. Entonces ahí se genera ese primer nivel de estadísticas. Ya, eh, ahora, para descargarme los contenidos, yo como estudiante, incluso como docente, ¿no? Me, me puedo descargar los contenidos. Me tengo que descargar todo, me descargo de la institución mía, o sea, puedo registrar ahí mi institución. ¿Me descargo de una categoría en específico? ¿Cómo es ese nivel? Sí. Entonces, eh, depende un poco de cómo se organice la, llamémoslo la, la unidad educativa. Entonces, eh, puede ser que dentro de la unidad educativa hay un consenso, ¿sabe qué? Tenemos que empezar a usar Colibri. Entonces, probablemente lo que ocurriría en ese escenario es que eh, desde la, la dirección o desde la gente que decide apoyar el, el proceso ahí, eh, hay una primera, un primer corte que es, bueno, ¿qué materiales queremos? Porque la biblioteca Colibri tiene X cantidad de materiales, pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, Khan Academy, nos interesa el curso de inglés X y nos interesa los materiales que el Mineduc puso a disposición. Entonces, solamente nos interesan esas tres carpetas, esas tres colecciones de materiales, el resto está muy bonito, pero no nos interesa. Entonces, eh, se, se crea esa colección propia de la unidad educativa que nos interesa y se hace esa descarga una vez. Y luego eso, esa descarga la llevamos a una memoria USB o en una laptop o el dispositivo que sea, la llevamos a nuestra unidad educativa y ahí, entonces, sin necesidad de conexión a Internet, vamos a poder a, empezar a duplicar para la gente que necesite tener, si, si supongamos que es una unidad educativa un poco grande, Puede ser que tengan tres o cuatro eh, Raspberry Pi repartidos por la unidad educativa para dar cobertura de eh, Wi-Fi dentro de la unidad educativa, ¿correcto? Entonces, eh, vamos a hacer tres o cuatro copias idénticas de eh, esa colección de materiales y eh, ahí también vamos a administrar quiénes son los alumnos y quiénes son los docentes de la unidad educativa. Entonces, creamos las cuentas de usuarios. Y los docentes, entonces, tienen ciertas atribuciones, pueden crear lecciones, pueden crear ejercicios, pueden asignar esas lecciones a los estudiantes, y los estudiantes los asignamos también según sus cursos, etc. ¿Es Eso es actuar, actuaría como, un, como un, servidor o, um, un servidor de la entidad, digamos, algo así ¿Sí? que, que va a descargar. O sea, está el servidor global Ajá. y está el servidor de la entidad, que es el que va a tener los contenidos para que se sirvan las estaciones digamos los procesos, las tables no pues okay. okay. muy bien eh, eh, hasta que surja otra pregunta todavía tenemos dos minutos muy bien. <risa> existe alguna comunidad en América Latina eh, eh, para la generación de los de contenidos para la, para Colibrí el que esté ahora gestándose o, o que esté andando en estos momentos eh, bueno, te puedo mencionar que, eh, digamos, eh, especialmente ahora eh, en el 2020 y 2021, a, a raíz de la pandemia, ha surgido mucho interés y hemos visto que incluso algunos ministerios de educación ya se preocuparon de crear contenidos digitales y los pusieron a un servidor disponible al Internet. Pero eh, rápidamente también se dieron cuenta de que, eh, pucha, resulta que no todos nuestros alumnos tienen acceso a Internet. Entonces, por muy bonitos que sean los contenidos, no, son, no están disponibles. Y ahí es donde entonces empiezan a conversar eh, respecto a eh, cómo hacemos que la, eh, esos materiales sean alcanzables eh, sin conexión a internet. Eso, eso se ha visto en, en diferentes países. Se ha reproducido la misma situación de que, ah, ya, eh, por último, los manuales los pasamos a PDF y ya están disponibles, tomen. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se descarga, cómo se distribuye eso a los alumnos en zonas más, eh, con menos conectividad? Entonces, ahí es donde las conversaciones han empezado con, con Colibri eh, y eh, entonces eso puede ser que ministerios de educación estén tomando la iniciativa y digan, bueno, necesitamos algo o por iniciativas de individuos, de eh, organizaciones a nivel de las bases que dicen, no, necesitamos algo, busquemos una herramienta y entonces ya se aprovechan los contenidos que otras organizaciones han, han producido eh, pero, eh, digamos, sí, eh, hay un tema de costo, de, bueno, ¿cómo hacemos para generar los materiales, eh, disponibilizarlos, etcétera? Eh, y de horas hombre o horas mujer, horas personas, digamos, que hay que resolver, que es, eh, bueno, hay que generar contenidos, ¿no? Pero ese tema, eh, digamos, no se resuelve de la noche a la mañana tampoco. Claro. Así es. Este, bueno, yo creo que ya con esto acabamos. Solo responder lo que pregunta Raquel Jaramillo, que se, se puede utilizar esta herramienta para poder ejecutar eh, capacitaciones eh, generadas para el cumplimiento de proyectos sociales para la comunidad. Pues entendería que sí. Totalmente. ¿sí? Pues, totalmente. Sí. Así es. Bien, Bajid, muchísimas gracias por contarnos sobre sobre y, so, y sobre las experiencias que han tenido sobre eso, con esta herramienta y, y pues nada, este ya tienen tus contactos, eh, si quieren saber más eh, le pueden escribir a Bajid, estoy seguro que estará encantado de responderles y pues nada, vamos a seguir con eh, las la siguiente la siguiente charla, pero antes eh, unos pequeños anuncios, pues no se olviden eh, de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, y suscribirse a nuestra lista de correo. También tenemos una lista, un canal de difusión en Telegram, eh, que seguramente verán por ahí los enlaces. Um, tenemos actividades prácticamente cada semana eh, y pues van a encontrar en nuestro sitio web muchas de las actividades que ya hemos hecho, ¿no? Eh, van a ver por ahí un meetup sobre la industria de videojuegos, eh, y esta aventura de, de, de, de, de crear videojuegos, pues van a ver ahí este, algunos exponentes ecuatorianos y latinoamericanos hablando sobre esta industria. Eh, tenemos la campaña de educación libre, pues las ocho, eh, eh, los ocho paneles conversatorios están subidos. Eh, hay un meetup sobre datos, sobre pensamiento computacional, las experiencias de FreeSol en América Latina, eh, las jornadas descubriendo la ciencia abierta, eh, la serie de conversatorios de Explorer Apps sobre laboratorios eh, ciudadanos, eh, exponentes eh, locales y regionales eh, sobre los laboratorios, eh, sobre ciencia ficción eh, y distintas perspectivas. Bueno, hay un montón eh, de contenido eh, sobre cultura libre que están disponibles para que ustedes eh, los disfruten. Eh.